Hola, ¿cómo estás? Eh, te traigo otra frase inspiradora que impacta en tu propia experiencia, en las situaciones de tu día a día. En este caso, eh, muchas veces eh, descubrimos que lo que puede estar pasando es algo eh, negativo, algo que hemos vivido anteriormente, algo que viene del pasado. Eh, es porque muchas veces eh, guardamos eso que pasó como algo negativo, que no queremos volver a vivir, entonces nuestra atención está eh, presente para poder darse cuenta si hay algo que pueda estar pasando relacionado con ello. Entonces eh, vamos viendo a ver si en el presente va a suceder lo mismo que ya pasó anteriormente. Y acaban construyéndose creencias acerca del presente que vivimos que ni siquiera exploramos, ni experimentamos. Ya nos decimos de que eh, este camino no... ¿Por qué puede pasar lo que ya pasó? De hecho lo damos por hecho, es gran parte de la complicación de nuestra mente. En este caso, con una frase inspiradora en el momento en que sientas un poco de presión interna por una situación que crees que se va a repetir o realmente recuerdes ese pasado de una manera negativa, frases lingüísticas que puedes aplicar como las que te voy a comentar pueden impactar directamente en tu estado de ánimo y también en cómo te sientes, incluso en la calidad y cualidad de tus pensamientos. Frases que corten el proceso, porque al final es un proceso emocional interno y mental el que vivimos frente a la realidad que observamos externo nosotros mismos. Desde esta perspectiva, eh, las frases que puedes practicar y utilizar son las siguientes. Eh, Eso pasó... ...y me olvido, ¿no? O sea, cuando tengas un recuerdo de algo del pasado que fue negativo... ...que además no quieres que se vuelva a repetir y viene de nuevo a tu mente... ...si te dices a ti mismo, oye, esto ya pasó, lo dejo ahí y me olvido... ...lo que estás haciendo es colocando esos recuerdos en un lugar para que estén en ese momento... ...fuera de tu marco de presencia y de experiencia del presente. Luego, si además te dices, me quiero centrar en el presente o me voy a centrar en el presente porque quiero estar en esta realidad actual de ahora mismo, eh, en este caso estás poniendo tu foco y tu observador hacia el presente. Por tanto, tienes la frase que corta el proceso, oye, esto pasó, no tiene por qué pasar ahora y me olvido, y a continuación te dices a ti mismo, quiero estar en la realidad actual ahora mismo. Si tú te dices esta frase para bloquear y esta frase para centrarte en el presente, vas a conseguir que tu atención y tu observador se centre, y este es el foco que podemos eh, mover. Eh, desde el pasado, nuestro observador lo transitamos hacia el presente. Entonces, de esta manera podemos manejar nuestro observador. Lo curioso es que cuando apliques estas frases a ti mismo y pongas este observador, ahí vas a poder ir conectando con la experiencia del propio presente sin esos juicios y creencias arraigados. Eh, lo que no se puede hacer es que si te dices a ti mismo eso son cosas del, del, del pasado, eso ya pasó y me olvido y te dices, pero puede volver a ocurrir y metes estos pensamientos, esto anula ese bloqueo simplemente es, esto pasó y me olvido y creerlo, es así de hecho, valóralo, el pasado pasó y ahora mismo puedes cortar ese proceso de acordarte de él en ese momento ¿para qué? para centrarte en el presente cuando te dices Quiero estar en la realidad actual eh, de ahora mismo, si tú le añades el decirte a ti mismo, pero puede volver a ocurrir, o aquello pasó y eso me duele, y empiezas a recordar de nuevo tu observador, lo estás eh, lanzando o bien al pasado o bien a un futuro incierto y negativo. Y esta es la cualidad que, que creo que puedes entrenar ahora, yo lo he entrenado y me ha ayudado a cortar procesos del pasado y también a procesos imaginarios del futuro que es centrarnos en el presente, cortando ese, ese proceso eh, de ir al pasado negativo y al futuro negativo. Y esto transforma tu experiencia. Así que recuerda, pone en práctica esta frase, eso pasó, me olvido en este momento y ahora me centro en el presente porque quiero, quiero, eso tiene mucho poder, vivir la realidad actual de ahora mismo. Pues nada, y mejores deseos, pone en práctica estas frases, y verás cómo tu experiencia puede ir eh, cambiando en este sentido. Practica y comprueba. ¿Mm? Eh, esto no es una ciencia cierta, cada uno vive su experiencia a su manera y depende de la intensidad en que lo creas, de la necesidad que uno tenga y del entrenamiento, y realmente si crees en que puede ocurrir esto en ti, eh, es necesario para, para vivir esta experiencia y este proceso.